El aplauso. Ya de muy chiquito, la, la, o sea, las inquietudes que tenía, las preguntas que tenía, dejaba en offside a, a cualquiera que tuviera cerca a mis viejos, a mis hermanos, a mis conocidos, a mi abuelo que era el que más sabía de ciencia, aún así no me podía responder preguntas muy fáciles que yo le hacía. Y ya de chico esa curiosidad me llevó hasta, hasta lo más desconocido, si se quiere, hasta lo que hoy en día siguen siendo los grandes misterios de la naturaleza, el Big Bang, los agujeros negros, el espacio los viajes espaciales, tecnología de punta en general y, y bueno, ya a, a los 10 años yo ya leía libros que obviamente no entendía y, y me interesaba mucho todo este tema de, de la investigación de, de la tecnología espacial y la física, no LIA Aerospace significa Laboratorio de Investigaciones Aeroespaciales justamente porque nosotros, como habíamos desarrollado diferentes facetas dentro de los sistemas de propulsión, cada uno por separado queríamos integrar todo lo que hace al sistema de propulsión. Tanques, líneas de combustible, cálculo, simulación, es bancos de ensayo, la producción de combustible. Entonces, así surge el IA como Laboratorio de Investigaciones Aeroespaciales, donde los dos eh, desarrollamos en conjunto todas las facetas que incluyen o que forman a eh, un sistema de propulsión. Eh, me parece que cada uno tenía en su cerebro la semillita, hace algo grande realmente. Eh, Particularmente los dos antes de conocernos, teníamos cada uno sus propios desarrollos, eh, en, por separado. Y los dos, me parece que sin quererlo y sin conocernos, teníamos esa idea de hacer algo eh, que salga de lo amateur, digamos. De los proyectos científicos que uno podía hacer, que igual cada uno hizo proyectos bastante interesantes. Eh, una vez que nos conocimos, y arrancamos con el bagaje que cada uno tenía, Dijimos, bueno, vamos a hacer un sistema de propulsión grande de dos toneladas de empuje y para eso eh, desarrollar la planta de producción de propelente, el banco ensayos, integrarlo, toda una serie de cosas que no existían. No tenemos nada más que un papel, un lápiz y las experiencias de cada uno. Bueno, a partir de ahí me parece que cada uno quería tener ideas grandes. Y cuando nos conocimos y nos juntamos y nos potenciamos dijimos, si podemos hacer esto, démosle forma y armemos una empresa metámonos en lo comercial, y ahí arranca La idea de LIA e Aerospace es el desarrollo de sistemas para logística espacial. Esto se puede decir más criollo como hacer cohetes que puedan llevar cargas al espacio. Esas cargas suelen ser satélites, pequeños satélites que requieren el espacio para poder trabajar y dar el servicio que la compañía que lo fabricó quiere vender. Ahora, hoy en día, detectamos que en los próximos años va a haber un cuello de botella en el lanzamiento, en la logística, del de transporte espacial. Entonces lo que queremos hacer es desarrollar unos vehículos, unos cohetes espaciales para poder llevar satélites al espacio a un costo competitivo y a una alta frecuencia. Sí, sí, sí. sí, sí. Tenemos identificados clientes eh, locales, nacionales, latinoamericanos y eh, europeos, básicamente. Eh, con los cuales ya empezar a arrancar ni bien tengamos desarrollado el vehículo eh, ya para dar servicios y ¿sí? de puesta en órbita. Lo que pasa es que en Space, eh, el que maneja la tecnología, maneja una tecnología crítica muy compleja. Entonces el que puede dar acceso al espacio, eh, básicamente a uno lo vienen a buscar para dar ese servicio. No es que uno tiene que salir a buscar quién quiere que yo le ponga el satélite en órbita. Pero eso se logra teniendo un cohete eficiente y confiable. Esa es la única regla, y si no es eficiente ni confiable, nadie te busca. Una que es eh, indiscutible es el talento. El talento que tenemos en Argentina eh, es, es una cosa que, que en muchos países es envidiada y es codiciada. O sea, un argentino en una empresa de Estados Unidos hace locuras. Porque estamos acostumbrados a hacer cosas increíbles con muy poco en tiempos ridículas y en medio de crisis enormes. Entonces, estamos seguros de que con el talento que tenemos acá podemos hacer muchísimo con muy poco y en poco tiempo. Digamos, la costa este de Argentina está, digamos, está muy bien posicionada para lanzar cohetes al espacio porque, en general, uno lanza hacia el este, o hacia el noreste, o hacia el sudeste, o hacia el sur. Básicamente, en general hay que tener ese espacio despejado. ¿Qué pasa? Al tener una costa muy despoblada y tener acceso a todo este mar por delante, sin ningún continente cercano, salvo así las malvinas que hay que, por supuesto, evitar, eh, uno tiene la posibilidad de lanzar a múltiples inclinaciones, orbitales se llaman, a múltiples direcciones, en función de lo que el cliente pida. Y eso permite tener un espectro mucho más grande de clientes. Entonces, la costa argentina resulta muy conveniente, hablando de lo que es la ubicación geográfica. Bueno, de seguro, una decisión que me costó bastante fue dejar a mi trabajo, dejar la famosa zona de confort. Pero hay una frase muy, muy, muy interesante, que creo que es muy verdad, que es medio cliché, que dice que la felicidad está de otro lado del miedo. Como que el miedo es una pared que te impide llegar a lo que vos querés. ¿Por qué? Porque, no sé, porque cada uno tiene sus maneras de pensar, sus mecanismos de defensa, pero en general, ¿qué, qué, más, qué, ¿qué te puede dar más miedo que dejar tu trabajo y quedarte sin dinero, sin recursos, en un proyecto que es obviamente ambicioso, más o menos ambicioso no importa, ese miedo, bueno, si lo puedes superar y puedes romper con ese miedo, te das lugar a hacer algo mucho más de lo que te imaginas. Porque justamente lo que te, no, no sabes lo que va a pasar. Entonces cuando te largas y empiezas a descubrir todo ese mundo de, de lo que es emprender y, y trabajar y dedicarle 100% de tu capacidad, pueden pasar cosas increíbles.